¿Qué tal queridos amigos? Feliz día, qué alegría que podamos disponernos, iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios, este momento de oración, este momentico de orar, de encomendar y de meditar la palabra de Dios. Cada uno hagamos en este momento nuestra acción de gracias. Y juntos digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de hoy, martes, Marcos 3, 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra hoy, mis queridos hermanos, nos da un giro a la filiación. Muchas veces, y sobre todo en nuestros ambientes latinos, la filiación la damos más por la sangre, y sobre todo que a veces sacamos pecho y hacemos, queremos a veces hasta pasar por encima de la regla, movidos por una filiación. Pero miren cómo Jesús nos da un cambio. La filiación es hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre? Mi hermano, mi hermana. El que hace la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios la fuerza para que hoy podamos hacer la santa voluntad. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y los guarde.